Para los que no me conocéis, me llamo Paolo Lombardo. Soy el responsable del Máster de Recursos Humanos y de las áreas de, o los módulos de gestión humana en los diversos programas que tenemos presenciales en Euro Business School. Y esta es una sesión muy especial porque eh, es una consecuencia de un trabajo que venimos haciendo, el Grupo Santalá, del lado de Claudia y de Ude de nuestra parte. Esta es la tercera actividad que estamos desarrollando en, con diversos formatos. Y cuando Claudia me había dicho que había venido a España a hacer diversas cuestiones que tienen que ver con, con su escuela de coaching y que iba a estar por aquí, pues, oye, vamos a ver qué podemos y resultó que en una conversación estuvimos hablando de conversación. Este, y yo le dije, ¿y por qué tú no vienes a hablar de esto? Claudia Lagos es um, de formación, en su formación original es en letras, es graduada, licenciada en letras, pero empezó muy temprano a involucrarse con la gestión de personas en las organizaciones y además se tropezó con algo con lo que muchos de los especialistas en recursos humanos nos estamos nos llevamos años tropezando que es esto que se llama coaching de un lado y mentoring de otro y efectivamente Claudia uh, dedica su vida a la formación de coaches y de mentores no solamente uh, por pasión sino también porque um, existe toda una estructura a nivel mundial para darle sentido a una profesión que lo que quiere fundamentalmente no es entretenerse en la teoría, sino sobre todo a dotar de recursos a las personas y a las empresas. Y entonces, uh, en ese sentido, pues efectivamente es la idea de, esta, de estos seminarios que vamos haciendo, que complementan además evidentemente para los alumnos de recursos humanos, pero que no está exento, porque esto es una cosa muy bonita que hay, y que yo siempre lo cuento, de que tiene el área de gestión de personas, y es que los orígenes formales de los que nos involucramos en esta área son diversos. Los hay desde la teología a la medicina, sin solución de continuidad. Hay cualquier tipo de profesional. Y sobre todo, ya en los últimos 20 años, con el coaching, lo que parecía una moda, no lo es. Y se ha convertido en una realidad que, en términos de la importancia que tiene para la formación de personas, pues eh, está dando no solamente muchos buenos resultados a las empresas, sino que además um, ha dejado, efectivamente, de parecer una novedad para convertirse en un amplio catálogo de acciones y de ideas que aportan valor a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas dentro de las empresas e inclusive. Sobre Claudia, auditoría tuyo. Muchísimas gracias, Paolo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Me gusta hacer clases bien prácticas, bien dinámicas. Así que el 50% o el, hay un 100% de ustedes, un 100% O Ya vamos a armar un 200% juntos, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Bien, muy bien. Y, y después les voy a explicar por qué hablamos del 200% y no del 100%. ¿sí? Porque eso tiene que ver con la calidad de comunicación. ¿sí? Y las partes que son inherentes a la comunicación. El tema que nos trae hoy, nos convoca hoy, es conversaciones dentro del mundo empresarial. ¿Sí? Y como bien dijo Paolo, yo formo coaches y a veces me llegan propuestas de, Claudia, yo quiero ser solamente coach de empresas, no quiero aprender nada de lo que tenga que ver con el coaching personal. Me puedo inscribir y la respuesta en automático es no. Te digo, pero te voy a fundamentar, cosa muy importante en cualquier conversación. No. Porque cuando vos converses en una organización, te vas a encontrar con personas, con padres, con hijos, con abuelos, que llegan a sus empresas preocupados por lo que les está pasando en la vida, por las cuentas que tienen que pagar, por los puestos que tienen que ocupar, por las personas que a veces tienen que desvincular o contratar, y son personas. Entonces yo no puedo de ninguna manera pensar que cuando llego a la empresa, soy una persona diferente o necesito habilidades diferentes que las que necesito en mi propio metro cuadrado de casa. Motivo por el cual se inscriben, afortunadamente para mí, para todo el equipo, y cuando llega el momento de hacer las prácticas en la empresa, me dice, menos mal que me dijiste que no podía hacer solamente, y que, y que menos mal que hice todo el proceso completo. Porque lo que acontece es que cuando aprendemos a conversar, la vida nos cambia en su totalidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque en su gran mayoría, si cada uno de nosotros revisa nuestra propia historia, nos vamos a dar cuenta que lo que nos separa en nuestras relaciones es la mala calidad de comunicación. Cuando no me atrevo a decirle algo a alguien, no importa, porque cada uno de nosotros tendrá motivos que seguramente son válidos, pero en definitiva, lo que nos distancia o nos acerca, estos dos movimientos conversacionales son muy importantes. Las relaciones, ¿acercan a las personas o las alejan? Pero siempre hay un movimiento. ¿sí? Entonces, lo que nos distancia o nos, o nos aleja en las relaciones es la calidad que tenemos para conversar. Cuanto mayor habilidad tenemos para conversar, Mejor calidad de relaciones tenemos. Y a mí me gusta hablar siempre de relaciones auténticas. ¿sí? Y la palabra auténtica tiene que ver con el valor de la autenticidad, que es un valor supremo dentro del área comunicacional. ¿sí? La comunicación debe ser auténtica, debe ser genuina, auténtica, y tiene un valor intrínseco siempre, que es el respeto. No existe buena comunicación en ninguna área de nuestra vida donde el respeto, si no está el respeto, todo lo que viene por atrás no sirve. Por más que te esté hablando, el rey de, de, de España. Si no hay respeto, no hay rey de España que sirva. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Y, y, y eso va en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, aquello que hagamos nosotros con nosotros, con nuestros vínculos más cercanos, lo vamos a poder replicar en el mundo organizacional. Y les puedo garantizar que es formidable cuando una persona aprende a conversar. Y siempre al inicio hay una concepción, yo como soy de letras, lo traigo desde el mundo de la lingüística, que es mi área original, mi formación base. Gracias a la lingüística llegué al coaching. Y, y ahí algo que es muy importante, y es ser consciente de que todo lo que comunicamos tiene un propósito. El para qué. ¿Para qué le voy a decir lo que le voy a decir a esta persona? Y segundo, ¿qué consecuencias puede generar en esa persona con la que voy a conversar eso que le quiero decir? Y esto podríamos decir que es el preámbulo a cualquier tipo de conversación que vayamos a sostener, Ser conscientes y responsables del para qué le voy a decir lo que le voy a decir, y segundo, qué consecuencias le voy a generar, o creo que puedo llegar a generarle, diciéndole esto que le quiero decir. Todo esto acontece en mi cabeza antes de que salga de mi boca. Estamos de acuerdo acá? ¿Sí? Tiene que ver con la empatía también. Tiene que ver con... mira, tiene que ver con la, la... empatía es esencial en la conversación. Es esencial porque... Ahora, es una habilidad social, es una habilidad emocional, la empatía. ¿Sí? Y es base de cualquier tipo de conversación. Hay que aprender a desarrollarla. Y para poder ser empático, ya que me ¿Tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, ya que Rodrigo me traes esto. Para poder ser empático... Que fue una de las conversaciones, creo que una de las charlas que di acá sobre habilidad social, sí. <risa> <La> empatía. <risa> Para poder ser empático, necesito ser humilde también. Entonces, acá va a venir una cosa esencial en todas las conversaciones, y voy a tomar esto de por qué metí a la humildad, al respeto y a la empatía en el ámbito de las conversaciones. Porque antes que yo pueda hacer un desglose técnico de lo que es una conversación, el ADN de cualquier tipo de comunicación son nuestros valores. Los valores con los cuales nosotros nos conectamos con la persona, con el otro. ¿Sí? Y el respeto, por supuesto que es el valor, podríamos decir, supremo en comunicación. ¿no? La vida, pero yo diría en las relaciones humanas. Entonces, ahí lo que vamos a empezar a, a comprender y la empatía va a aparecer es que esos valores, que son los propios, también tengo que conocer los del otro. Porque ¿cómo puedo ser empático con alguien si no conozco sus valores? ¿Cómo puedo conversar con alguien si no sé qué cosas le importan? Y para conocer qué cosas le importan, seguramente, si conozco los valores probablemente me sea más sencillo el camino. Si yo sé que alguien está preocupado por la salud de su hijo y viene a trabajar igual, pero llega 15 minutos tarde, ¿creen que, es, que vale la pena tener una conversación de llegaste tarde? ¿O qué pena, perdiste el presentismo? Porque sabes que tienen la preocupación mayor Exacto. y es donde generas la empatía por la gente. Exacto, personas. porque conozco, porque esto es esencial. Yo tengo que conocer a la gente con la que trabajo. Y no todos mis trabajadores tienen las mismas necesidades, las mismas preocupaciones. Pasan, están en la misma situación de vida. Y en algunos casos soy más condescendiente que en otros. ¿Por qué necesito hacerlo? Porque hay personas que en alguna etapa necesitan la compasión, entendido, como comprendo y te acompaño. Ahora tendremos que después definir hasta cuándo. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? No sé yo. Pero la, tengo que elaborar estas competencias, las tengo que trabajar. Para que una conversación sea poderosa, el otro tiene que sentir que lo estoy escuchando, que sé quién es, y esta, podemos decir, es la base esencial para después construir técnicamente una buena conversación. ¿Hasta acá cómo vamos? Preguntas que quieran hacer, coinciden, no coinciden, aportes, ¿sí? ¿Vamos ah, bien? Totalmente ah, válido lo, lo que dice, y, y usted empezó diciendo que en la sesión, ¿para qué? ¿Qué voy a decir a esa persona? ¿Qué ¿No te tengo que decir? Pero también es importante, según mi punto de vista, el cómo. Se lo correcto, correcto. Y de ahí es donde entra todo este tema también de la espatilla. De... Eh, eh, primero, primero voy a, antes que el cómo, porque el cómo va a ser muy importante, cuando hablamos de conversaciones, una vez que tengo el propósito, el par... tengo que tener claridad de qué es lo que le quiero decir. ¿Saben por qué digo esto? Porque muchas veces... Sí, yo, por ejemplo, me pasa en algunas empresas que estamos terminando una reunión y dicen, bueno, eh, agendemos la próxima reunión. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y vos te quedás pensando, diciendo, Pará, para la próxima reunión, papá, tiene que pasar todo este, mar de cosas, todo este mar de cosas, tengo que tomar todo ese... O sea, yo todavía no sé, o sea, realmente no tengo claridad de cuándo decirte, cuándo comprometerme, porque todavía faltan cosas. Entonces, lo, y, y me estás haciendo esta pregunta en este instante, que va a ser responder por responder. No, decir que sí, porque sí. Que, que sí, de... porque sí, tal cual. Que sí por, entonces, hay, hay, hay, hay un punto básico que es, ¿qué quiero yo que pase en esta conversación? Y para eso el, el foco y una buena conversación se diseña. Y diseñar, ¿saben lo que es diseñar una conversación? Es un acto de reflexión. Toda conversación bien hecha es un acto reflexivo. Cuando reflexionamos, podemos incluso pensar. ¿Qué quiero decirle Si yo no tengo claro qué le quiero decir, ya te O sea, no empieces a hablar pavadas. Si hablo alguna cosa muy argentina que no se entiende, me avisan, ¿no? Pero bueno. Eh, hay gente que habla pavadas. ¿Conoces? ¿Se entiende el término de pavadas? Chorradas. ¿Cómo se dice acá? Chorradas. Chorradas, no sé, pavadas. lo mismo? Bueno, es esto: que hablan por hablar, que no piensan, que, con, que no se aguantan estar en encalladitos en silencio, que no son capaces de. de Fermera, bush, o sea, cito, sí, sí callate. es que hay que hacer un poquito de silencio para pensar qué le voy a decir. Eso está en un comentario. ¡Al ¡Inútil! ¿Por qué no te callas Es esto, ¿no? A no, mí, no, yo como entreno en esto, decimos. No. qué abriste ¿Qué necesidad tenías de abrir la boca? No, porque yo, al Pepe, al Pepe, porque ¿cuánto se alinea esto que le estás diciendo, este comentario, que muchas veces es inútil, con tu gran propósito, tu gran para qué? Y si yo tomo el tema de la conversación como un acto reflexivo, tengo claridad sobre mi para qué, entonces el cómo aparece. ¿Sí? Hay un autor que me encanta, que se llama Viktor Frankl, que no es de lingüística ni nada de esto, pero que habla sobre... La, él tiene una, una eh, eh, disciplina que se llama este, logoterapia, o sea, una terapia a través de la palabra. Y él habla, y, y hay una frase que me gusta mucho, que dice «Cuando tienes un gran para qué, el cómo va a aparecer». Y entonces yo a partir de ahí digo, cuéntame el tamaño de tu para qué. Cuando yo tengo internamente un gran para qué, el cómo va a aparecer y voy a poder danzar en ese para qué. Pero si yo no, te, en ese cómo, si yo no tengo un para qué grande, un para qué que me motive, un para qué que me inspire, un para qué que fortalezca la relación, el cómo puede ser cualquier cosa. Por eso hay gente que habla pavadas, chorradas, inútiles, ¿eh? Masur. Pues que sí, que sí. ¿Se entiende? Entonces, esto es supremamente importante. Entonces, primero, tener en claridad mental. Eso después en una habilidad que, cuando se ejercita, es aprender a enfocarnos. A ver si ustedes seguramente lo saben. ¿Qué es lo que más nos desenfoca hoy en día cuando queremos conversar? Sí, tú lo no has dicho. El móvil. el móvil. No solo el móvil. Las computadoras. Las computadoras. No resisten la tentación de abrir un móvil. No resisten la tentación de estar con una computadora. ¿Alguna vez alguien me dijo que cuando estás conversando con alguien.? por el frente abierto, es como poner una barrera... no imaginaría porque literalmente tiene la torre diferente, hasta, hasta ahí, sí, y una no la de ah, respeto también. Ah, también, que o sea que es como el tránsito es, es para tenerlo en cuenta, sí. lo que digo es, vuelvo a lo mismo, depende el para qué, pues por ahí digo, hay ¿eh? falta de respeto, por ahí digo, está tomando no ta, ta, ta, ta, entonces, no, entonces, para no hacer una gran generalización, sino todo lo que tiene la porque a veces caemos en esto. Eh, una de las cosas muy importantes, por eso digo, es lo que nos distancia a veces es algo que sí podemos dominar. Y esa es una muy buena noticia. Sí podemos <coughs> aprender a controlar. Eh, vas en el aeropuerto, pasa mucho, yo viajo muchísimo y en el, los aeropuertos los otros días me llamó la atención. Era, era un matrimonio con hijos chiquitos, yo los entiendo y todo, pero a un bebé, pero era bebé, chicos, bebé, o, o sea, bebé de, de, de, de, de. Se movía todo, era bebé. Y le ponían estas pantallitas con jueguitos. No, no sé qué era, una, una, una, una maquinaria, no sé qué fue, no creo que le pongan un esto, ¿no? Por qué tirar la plata, pero, pero me refiero, era una pantallita de jueguitos a un bebé. La interconexión con la, la mamá no lo puede mirar porque el bebé está con la. O sea, ¿se entienden, no? O sea, no me quiero desviar, pero digo: para poder generar conversaciones efectivas en cualquiera de los ámbitos, necesito focalizar. Y para focalizarme, necesito estar presente. La presencia me la quita siempre el celular y a veces la computadora. Entonces, hay un ejercicio que muchas veces yo incluso me lo auto, ¿no? Lo, lo, lo autogestiono prácticamente todo el tiempo. Y es que cuando me doy cuenta que me estoy yendo de mi presencia, que estoy perdiendo presencia para poder conversar con esa persona, ¿por qué pierdo presencia? Porque estoy preocupada. Vamos, no pierdo presencia porque no la quiero escuchar. Es porque mi cabeza va a 10.000 kilómetros. Y yo tengo que estar acá y yo ya estoy con el viaje, ¿no? Allá. Entonces, siempre que se den cuenta que necesitan conectar con, el, con ellos y con ustedes, first of all, con ustedes ante que nada, siempre hagan tierra. Lo que se dice tierra es poner los pies sobre la tierra. O sea, hacer el ejercicio dónde tengo... Mira, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Flora. Florencia, Florencia tiene los pies, mira, permíteme, fíjate cómo los tenés torciditos. Bueno, cuando yo tengo los pies torcidos, no estoy haciendo tierra. ¿Sí? O sea, yo tengo que entrenar y miro para que ejerciten tierra los pies, si, si me estoy lleno, si entonces ¿qué hago? Hago así, vuelvo, toco y hago masa con cualquier parte, de, pero la primera con la que tengo que hacer masa son mis pies. ¿Sí? Mis pies. Mis pies me dicen que ahorita estás acá. Estás en el UNE, estás en este momento, estás con esta gente, hablarles a ellos. Y estar presente. Y eso me permite conectar. Si yo estuviera así, como esto del, del, del asiento y la posición Netflix, como la llamo yo, uh -huh. estoy igual que... O sea, se puede caer el mundo. Y yo soy igual. ¿sí? Y si estoy... Me pasó, también lo digo, manejando. Vieron que si uno maneja mucho tiempo, llega un momento en que la cabeza también se va Y me pasa lo mismo. Entonces digo presencia. ¿Cómo hago presencia? Toco el tablero, tocó el volante, que ahorita estás ¿Sí? acá. Entonces, condición sine qua non para entablar cualquier tipo de conversación, presencia. Entonces, uno, ¿para qué generar esta conversación? ¿Qué propósitos persigo con esta conversación? Hay algo muy interesante en el propósito que aún no se los he comentado, que es, me encanta esta frase que, yo creo que la, no sé si la inventé yo no, pero yo siempre me hago esta pregunta: ¿Sin qué no me voy a levantar de esta conversación? ¿Esto qué significa? Que en todo diseño de conversación, cuando tengo un propósito claro, ese propósito tiene que responder a esta pregunta que les acabo de hacer. Sin que no me levanto de esta conversación. Por ejemplo, quiero conversar sobre las vacaciones. Eso lo sé yo. Tengo el foco en las vacaciones. Entonces, cuando me siento, yo sé que tengo que hablar sobre mis vacaciones. Tengo que irme con una respuesta de mis vacaciones. No es, me levanté, uy, ¿cómo no le pregunté? Me que tanto quería hablar de esto y me olvidé. Pasa o no pasa, de olvidarse las cosas que son importantes. Pasa, nos pasa a todos, pero cuanto más nos entrenamos, menos nos pasa. Esa es la buena noticia. El entrenamiento es la base entre, como yo digo, entre el éxito y el fracaso. En el medio hay aprendizaje. ¿Sí? Es decir, cuanto más me entreno, mejor me salen las cosas. Y siempre hay un nivel superior. Siempre lo voy a hacer en menor tiempo, lo voy a hacer con más calidad, con mayor nivel de precisión. Pero lo importante es saber que en, el, que en esta conversación la pregunta esencial interna es sin qué nos Que tiene que ver con el objetivo que yo quiero lograr. Toda conversación y tiene a su vez además de tener un propósito, <coughs> además de incluir los valores, ¿sí? tiene algo que es esencial, que es, y esto es como para trabajar, es, ¿quién quiero ser en esa conversación? Es decir, hay una parte de mi identidad y yo tengo que aprender a identificar. Significa, ¿quién quiero ser? Si yo quiero tener una conversación con mi jefe, ¿desde qué lugar quiero tener esa conversación? Cuando digo desde qué lugar, estoy queriendo decir, ¿quién quiero ser en esa conversación? A mí, una vez, siempre lo cuento como, como ejemplo, yo era presidente de la International Coaching Federation, y casi de la noche, o sea, y, y me llaman y me dicen, Claudia, tenés que estar en tal eh, evento en dos horas. Y les cuento que yo soy bastante, a mí me gusta ir bien vestida, como así como muy cuidadosa de mi imagen, bueno, era presidenta. Y yo vivía muy lejos de su digo Yo no llego a irme a mi casa, a cambiarme, a ponerme una ropa mejor porque había estaba, o sea, no mal, pero estaba con el viernes. Pero claro, viste lo que te pusiste a la mañana para ir a trabajar. No era para ir a un evento. Entonces yo ya, me empecé a complicar, inútilmente me empecé a complicar, pero, la verdad, honestamente, me empecé a complicar. Entonces una de las coaches que trabajaba en mi empresa me dice, me mira, me dice, claro, porque me, me veía casi en ridículo, o sea, de verdad, si los digo, me dice, ¿quién quiere ser en esa reunión? Me mató porque es la pregunta que siempre hago yo, no me Entonces, dije, la presidenta dice este. Es que yo quiero ser, o sea, voy como presidente, o sea, yo no voy como... Y, ¿Y entonces no, no te falta nada, o sea, no faltaba nada. Entonces de ahí me fui, llegué fenomenal porque nunca me fui a cambiar, obviamente Pero esa simple pregunta, que siempre no tiene nada, pero que para mí en ese momento me, me hizo sentido, me permitió volver a enfocarme. Porque todo lo que me desviaba del objetivo me alejaba de ese foco que era tan importante. Yo tenía que hablar ante el público, me avisaron dos horas antes, pero bueno, a veces te lo avisan así, que si tenés que venir a tal lugar. Y en definitiva, el gran aprendizaje fue volver a conectar, o sea, nunca desconectarnos de nosotros. Entonces. Ese elemento que les estoy mencionando sobre buenas tardes, sobre que en toda conversación tengo que tener claro en mi cabeza la identidad. Si vas a hablar como, como, como jefe, si vas a hablar, ahora, si vas a hablar desde, desde qué lugar quiero hablar, pero con qué imagen quiero hablar. Cuando digo imagen, no sé si les pasa que a veces escuchan hablar a alguien y ya dicen, ¡ah! Está en papel de víctima. Sí. Y, si, ¿no? y, y, y esa persona habla porque además se acostumbran a hablar como víctima. Entonces, no, bueno, me pasó con una persona justamente ayer eh, que estaba en onda de reclamo. Yo, yo la escuché, la escuché, la escuché. Entonces le digo, te estás escuchando, o sea, me, te invito a que... ¿Qué imagen estás dejando de vos cuando te paras en víctima? No, porque yo, vos sabés el sacrificio que yo hice para venir hasta acá. ¿Vos? O sea, ¿entiendes? hay gente que habla del sacrificio, de todo el esfuerzo y de toda la dedicación, y te lo muestran como que dieron la vida por vos. O sea, esa no es la postura de alguien que, a quien yo miro y admiro. Si hay que hacer algo, pues amor, punto de quejes y agradece y, y pon la, la vida para adelante Por eso digo, ¿qué imagen quiero dar yo? Y hay otra parte, que es ¿qué imagen tengo del otro para poder hablarle como le hablo? Porque aquí, y aquí va, vamos empezando a entrar en algo esencial, también en el mundo de las conversaciones en la empresa, son las conversaciones sobre el poder. Conversaciones sobre el poder. Y no se dan solo en las empresas, solo que como estamos hablando de empresas, pero les anticipo que no existen solo en las empresas. En las familias también hay conversaciones de poder, donde el que decide es el padre o la madre o la abuela, claro, que sí, y o los hijos. Bueno pero por eso yo no digo quién digo es el poder en realidad si sí, aparece un hijo ahí estamos en problemas ahí pidamos coaching rápidamente por favor <ríe> porque ahí hay un desbalance excepto que el hijo ya tenga función de padre no se entiende no, no estamos hablando de un adolescente de un niño estamos hablando de un hijo de 40 años bueno ya es como que cuando mi mamá me dice algo a mí le digo mami tengo 58 <risa> no, no, no. Ya sí, Está. mi madre porque yo me estoy viniendo a vivir a España ya, ya cambió pero al principio cuando se enteró que me venían ya hace como un año que hoy que vengo ya le dicen claro, porque vos te vas a olvidar de tu madre <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? y yo le digo no, ma, eh, no me voy, o sea, a ver, vamos a cambiar la conversación y, ahí, y entonces ahora ya cambia ¿viste? Ahora ha cambiado la conversación, pero al principio, si yo se la dejo y digo, que mami, no tengo que pedir esta autorización, es que ya estoy grande. Yo tengo hijos de 30 años. Sí. <risa> o sea, sí. no. Sí. Sí. Sí, claro, es que como que, pero bueno, vamos a las conversaciones de poder. Hay una estrechísima relación en las organizaciones, Ángel La Vida, entre las Relaciones de poder y el tipo de conversaciones que se tienen. Y la empatía, que acá nos trajo Rodrigo. Me ponemos a la empatía acá. ¿Por qué? Hay estudios que demuestran que a mayor poder, menor empatía. Atención. A mayor poder, menor empatía. Y les puedo garantizar que lo viví en cárcel propia, que muchas veces cuanto más poder tenés, la gente... Miren dónde lo pongo, pobre. <ríe> la no, gente, no sé no. qué que está eso, pero bueno. No, pero porque estoy pensando en el poder, ¿sí? La relación, cuando uno mira relaciones, podríamos decir, si esta es la línea media, las relaciones de poder es el que tiene el poder está acá arriba, y los subordinados... Entiéndase bien, usted, es decir, un jefe es, superior a una persona, un jefe es superior a una persona que cobra un sueldo. Bueno, el jefe también cobra sueldo. Pero el dueño de la empresa con el empleado. Es así. ¿Sí? En mi empresa yo tomo la decisión, o sea, de verdad que yo tomo el poder. En mi empresa, en otras empresas, pero en la mía sí. Y entonces saben que la decisión, si Claudia te dice que sí es, si Claudia te dice que no, punto. No, no, no, no ¿Te gusta el decisión? O ¿te gusta O sea. Acá, ¿por qué hablamos de la empatía? Porque las personas, cuando quieren conversar conmigo, me pongo en un caso, en mi, en mi caso es que yo me dedico a conversaciones y tengo un equipo que estamos entrenados, pero les cuesta mucho, o sea, es así: el de abajo se adapta al de arriba, el de abajo acepta cosas que dice el de arriba. ¿Sí? Casi siempre pasa esto. Sí, dale. Ah, es como esas situaciones donde te vas a explicar a todos los pero en vez de decirle, a ver, necesito estas cuatro cosas, le das muchas vueltas para llegar a la primera. Y es como de, ¿cómo le digo que necesitas cuatro cosas para hacer mi trabajo? ¿Es mexicano? Sí. <risa> <risa> trabajo con mexicano, en <risa> mexicano. Entonces, bueno, me claro que sí, claro que sí. Yo creo que es como de a ver cómo le digo mi jefe que necesito ¿Por qué? Pero eh, traigo esto porque es bastante normal que a, a, eh, la empatía será mucho más fácil cuando somos, estamos cerca, cuando somos pares, cuando somos eh, eh, próximos, estamos en el mismo nivel. Cuando hay poder, es más complejo. No es que no haya empatía, pero es más complejo. ¿sí? Ahora, quienes más deben desarrollar la empatía son... Las personas que tienen el poder. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Es que también generan esa distancia porque hay decisiones y hay estilos de conversaciones y hay realidades que el de arriba no comunica ni debe ni puede comunicar al de abajo. Es parte de la historia. Sí. Entonces, las conversaciones de poder <ríe> hay que entrenarlas. Porque lo mismo, ¿quién es mi jefe para mí? ¿Quién soy yo dentro de esta empresa? ¿Qué me es? Y aquí, crance esto, yo no hablo de lo que quiero, yo hablo de lo que puedo, que no es lo mismo. Sí, que también tiene que ver eso con el liderazgo, ¿no? Porque hablo claro. no de modelos de liderazgo y si eres un buen líder, debes ser un jefe, jefe, eres un buen líder sí, por sí. Sabrás mejor cómo dirigirte a tus empleados, a tu equipo, a tu... Todo y... Sí, sí, sí, sí, pero a ver, y cada vez más, esto que trae, mira, cada vez más hay una, eh, una tendencia a que el liderazgo sea un liderazgo más de coaching, un liderazgo de más asertividad, más comunicación, eh, digamos, más horizontal, no tan, pero también soy honesta para que todas las organizaciones tengan este liderazgo transversal, sí, no. falta bastante agua. Sí. O sea, todavía tiene que pasar. Vienen muy bien las nuevas generaciones en relación a eso. Lo que acontece es que empiezan a aparecer otras problemáticas. ¿sí? Como el sentido de pertenencia, o sea, empiezan a aparecer, vamos a, no vamos a abrir esa, porque es una caja de pandora. Pero sí, el liderazgo es... Un, un factor esencial en el tipo de comu comunicación y en el estilo de conversación que tengo. Pero siempre hay una relación de poder. Porque el jefe es jefe, aunque sea amoroso, o sea, yo puedo ser amorosa, pero al final soy la que pone el que aprobaste o el que no aprobaste. Por más buena que sea. ¿Se entiende? O sea, y si no aprobaste, te tendré que decir duramente: mi amor, preséntate para la próxima. Y no es que yo sea mala, es que lo aprobaste, hagámoslo. Es como cuando iban al colegio, no me saqué un 10 y la profesora me bochó. O sea, cuando te sacas el 10 es tuyo. Cuando te sacas un 1, la culpa la tiene la profesora. ¿sí o no? Me puso un 1, pero me saqué un 10. Sí, es bien yeah. Entonces, las conversaciones, sí soy, y, y vamos a traer algo dentro del mundo empresarial. Eh, las empresas son organismos vivos se dice Janel, son organismos vivos y por qué decimos organismos vivos y por qué los vamos a traer al mundo empresarial porque como todo organismo vivo las se, y se <risa> crece, se desarrolla y muere se crece, se desarrolla y muere perfecto y hoy en día para no terminar muy bien aunque hay muchas empresas que mueren se transforman hoy de qué se habla de la transformación si no existe la transformación cultural en las organizaciones están destinadas a morir ahora sí famosos siempre seguramente habrán estudiado el famoso caso Blackbuster Netflix y si no vean en, en, en Amazon Prime toda la historia de Amazon de de Blackbuster versus eh, Netflix porque cuál y ahí lo que no había eran las que se llamaban conversaciones para la posibilidad. Entonces, uno, conversaciones de poder, cuidando la imagen. Dos, muy importante, conversaciones sobre la posibilidad, que tienen que ver con el diseño de futuro. En una organización, uno de los tipos de conversaciones que tienen que aparecer son las de diseño de futuro. Por eso existen tantos equipos creativos. Cuando hablamos de diseño de futuro, hay una metodología, que si algún día la, la pueden estudiar, se las recomiendo, que se llama escenarios de futuro. ¿Sí? Eh, y entonces, eh, los, los equipos creativos piensan y conversan sobre los posibles escenarios que no existen, pero que podrían llegar a existir. ¿Sí? Podrían llegar a existir, y no entran dentro de la... De, del plano lineal del razonamiento. ¿sí? Entonces, la pregunta que como en mi caso como coach que acompaña a las organizaciones es: ¿qué conversaciones se está manteniendo este equipo para diseñar el futuro de esta empresa? ¿Cuántos se están ocupando de diseñar el futuro de esta empresa? Y esto nos pasa en todas las líneas de la vida. El diseño del futuro es esencial en el ser humano, porque el ser humano, si bien nosotros nos ocupamos de vivir el presente, también tenemos que tener una proyección hacia la visión. Hacia qué queremos, claro, cómo nos queremos ver, qué queremos hacer. Si yo lo no de que la conversación es un acto reflexivo. Tengo que reflexionar sobre qué tipo de escenarios de futuro quiero, en dónde qué, qué quiero vivir. Nada me garantiza que lo que pienso pase, pero les puedo garantizar que si yo no diseño, si yo no pienso, si yo no planifico, puede que me agarre a los tumbos la vida. Y pasaron 10 años, te encontrás con la persona en el mismo lugar, con el igualito. Vos ¿Qué le pasó a esta persona? O sea, no se lo pero... porque tampoco vamos a decir todo lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué conversación está teniendo esta organización para pensar sobre el futuro? Y eso les puedo garantizar que lleva mucho trabajo de un equipo grande. Y para poder pensar ese diseño del futuro juntos, hay algo que se construye en toda conversación, que es la identificación de los valores que nos, que nos unen. Sí. Es decir, Yo preguntar acá, ¿cuáles son los valores? ¿Ustedes son equipo o, o están acá? No, no, no son un equipo, están mezclados. <risa> bueno, pero piensen en sus equipos, en los que, de los que forman parte tan claros tienen los valores con los cuales ustedes trabajan? Algunos son compartidos, otros no. Algunos son compartidos y otros no. ¿Y qué pasa cuando no son compartidos? Pueden surgir las diferencias y, al fin de cuentas, supongo que en este tipo de casos llegas como al punto medio donde igual no somos completamente de acuerdo, pero por el equipo es donde puede llegar a ¿Cómo geniasse a idear una estrategia para que los si, si no de acuerdo se puedan alinear un poco? Bueno, ah, la, el alinear un poco no. O te alineas, no sé, mira yo te voy a, decir, hoy voy a dar una frase. Les voy a dar una frase, que se las voy a dar como buena mujer. O estás embarazada o no estás embarazada. No, no, no ¿Está ¿Me da claro? ¿Está claro? No. O sea, eso de estar un poco alineado no funciona en la vida. Es como, un poquito leal te soy, pero si tengo ganas de salir con otro... No, mi amor, no, mi amor, hay cosas que no van con lo tibio. Una pregunta, a propósito de los que hemos sido y hemos tenido que conversar. Mi experiencia me dice que cuando tú tienes que tener una conversación con tus colaboradores, por ejemplo... Tú tienes que saber lo que quieres. Pero tú, para que la conversación sea efectiva y tú no te desgastes, tú tienes que preparar eh, el escenario asumiendo las diversas reacciones que la otra parte puede tener. Por ejemplo, un despido. Eh, normalmente cuando se comunica un despido, el despido se ejecuta. El problema no es ejecutar el despido, el problema es lo que hay en el camino. Claro. Eh, y lo que te pasa porque a vos, este cuando te lo vas a de una persona, etc. Etcétera, etcétera. Y entonces, en esa conversación van a salir cosas que no tienen que ver con lo objetivo, tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver. Y mi experiencia lo que me dice es que tú no puedes, entre comillas, cuando vas a despedir, hacerlo tan asépticamente que la otra parte eh, sienta porque tú le estás entregando la carta, que es el acto formal, legal, porque tienes que hacerlo. Pero sí, en algunas cuestiones, tienes que saber que tú representas a la empresa, pero además, una de las cuestiones es que tú no puedes mentir. Porque la otra parte lo sabe exactamente al servidor. Y mi vivencia mi, mi fue que mientras más abierta estaba yo a poder dialogar, menos negativa, no porque, porque no hay forma humana, en, por ejemplo, en esas circunstancias, de eliminar lo malo. ¿Ok? Estás despedido, estás despedido, tú has despedido, sales con una pistraba porque has hecho. Pero, por lo menos, entre comillas, sientes que lo hiciste decente. Lo sí, que tú dices. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a veces, um, sobre todo en mi vivencia fue que muchos jefes y jefas no son conscientes de que estas conversaciones vienen con el puesto. Es, es Que sí, claro, que, que claro, claro. Y que bueno, nadie ha sido aprendido, tú lo, antes lo decías. Pero que falta eso? Falta, falta, bueno, falta. Eh, es lo que yo decía, Pablo sobre el entrenamiento. Si a mí me toca present, acompañar a alguien para entrenarlo para esta conversación, yo seguramente seleccionaremos las palabras más adecuadas, cuáles no hay que decir, no hay que decir. Eh, en qué tono, el, ahí aparece el cómo. ¿Por qué? Porque yo tengo primero, como les dije... ¿Qué, ¿Qué sí es importante comunicar? Por ejemplo, en este caso, bueno, sí, es importante, después hay escenarios previos, pero te digo, sí es importante comunicar, que lo, voy a despedir, que lo vamos a despedir, no sos vos, es la empresa. No es sí. okay. es, ¿Qué es, querés? Pero claro, pero esa es la información. No existe información objetiva, porque no existe comunicación objetiva. No existe la objetividad en la comunicación. Porque incluso hasta cuando elijo afirmaciones, también selecciono las que me convengan. Oh, es interesante. Claro. Porque, a ver, un caso, este, una, la típica, las personas se quedan después de hora, pero llegan tarde. Entonces eligen para, para regañar, voy a poner ese término, como que no se usa, pero bueno, eh, quiero destacar que he visto llegar tarde. Y sí, he llegado 15 minutos después todos los días, ¿ok? Sí, es, una, es una afirmación. Pero no estás eligiendo que me fui 15 o 20 minutos después también cada día. Entonces, cuando yo selecciono, lo hago conforme a mis intereses. O lo que mi cerebro esté captando. Y el cerebro selecciona lo que le conviene, no selecciona todo, es imposible seleccionar todo. Seguramente alguna vez han querido, no sé, alquilar una casa, o comprar un auto, o si, o si chocaron, o si se embarazaron, o lo que fuera, y lo que ven en la calle es aquello que les esté pasando ustedes. Se compraron un auto rojo, ven autos rojos por todos lados. ¿Sí o no? ¿Sí? Están buscando un alquiler, alquiler, alquiler, alquiler, por todos lados. Busca, o sea, la información el cerebro empieza a seleccionar esa información que, en definitiva, quiere incorporar. En las conversaciones pasa lo mismo, por eso no existe la objetividad de la comunicación. Yo elijo decirte lo que... Por eso hay que ser muy cuidadoso con las palabras, porque no, no, es las, no son las únicas que yo escogería. Yo me he dedicado un, un par de años al discurso político. Entonces, ¿y me habían contratado? Me dice, bueno, necesito que me analices este discurso de un presidente de la... la desgraciadísima. De <risa> Entonces, claro, me, me contrató una mega empresa, Petrobras, y me dice, claro, necesitamos que la, tomar un par de decisiones en la mesa, y por favor, eh, analizarnos este discurso. Cuando ella, por primera vez, tuvo su primera presidencia. Entonces, bueno, yo me tomé, me acuerdo que me tomé todo un mes para hacer ese análisis, para ver qué les iba a decir, porque bueno, era. Bueno. Hice mi exposición, que duró dos horas en una mesa de 21 personas. Era una, una mesa bien heavy. Bien bien, así como, más no me puedo, ¿no? Me equivoco y algo malo va a suceder. Uh, más o menos. Y no, nunca me voy a olvidar que cuando termino mi exposición, uno levanta la mano y me dice, Claudia, necesito que todo lo que me has dicho nos has compartido hasta ahora, porque yo hice un análisis lingüístico ¿no? de, del discurso y donde yo mostraba la personalidad, ta, ta, ta, un montón de cosas muy interesantes. Y entonces me dice, necesito que en una palabra me resumas todo lo que nos dijiste. Yo, claro, ¿viste? entonces, eh, y la verdad es que me quedé pensando, porque resumir todo y nunca me voy a olvidar que dije la palabra peligrosa, nunca me, pero eso depende esos momentos que no tiene yo, dije peligrosa. Y yo había hecho un análisis de por qué esta mujer iba a dividir el país. Le digo, va a haber un conflicto entre el campo y la ciudad. A los dos meses el país se vivió entre el campo y la ciudad, no saben lo que fue. Eh, y más de todo lo que... Y pare, yo parecía que hubiera sido una tarpista, una vidente. Y que no soy vidente o casi. Pero claro, que cuando aprendes a analizar el discurso, no hace falta ser vidente, hay que tener dos dedos de frente. más no Para analizar. Que yo no sé si se lo hicieron o no, pero el que se lo hizo la dejó planchadita, planchadita. Y, y cuando, me acuerdo que a los... No me acuerdo si dos o tres meses que volví a la empresa, estaba en el ascensor y este que había levantado la mano me, me dice, Claudia Galoz, me, me dice, cuánta verdad, cuánta verdad en todo tu análisis. Y les había ayudado para tomar unas decisiones que son millonarias. ¿Se entiende? Porque cuando vos sabés manejar, por esto es lo que trae Pablo, yo puedo hasta cierta manera... Pensar cuáles son las palabras que lo pueden afectar y las debo evitar. Por eso es un acto reflexivo. Por eso no puedo ir y decirle las cosas como. ¿Vieron esas personas que te dicen no, es que yo soy tan sincera? Yo necesito decirte que lo que siento, porque si no te digo lo que siento, este no, no, soy, yo. no soy yo bueno. No. Mi amor aprende a no decir todo lo que se me hoy Porque, eh, es decir, yo no voy a transgredir mis valores, pero tengo que saber cómo decirte lo que siento. ¿Sí? El, el, como siempre cuando enseño declaración digo, no cometan esto de el, el, la declaración del desamor. Que la del amor es hermosa, pero la del desamor ya no te amo. No. Muy bien, ¿no? Ah, okay, bueno, horrible. Entonces, hay cosas que tengo que encontrarle en la vuelta para decírselo así, porque pobre persona, ya no te amo o sea, Y el otro dice, ¿qué defecto tendré ahora que no tenía cero ¿No? Que tres meses atrás. Yo una cosa que a mí me pasó con esto de los estudios, yo, no, yo venía de, de, de la administración pública, y entenderás que ahí no se despide a nadie. Mm -hmm. Es que tú entraste y, y te jubilaste. Uh -huh. O cualquier otra razón distinta. Pero también un no. Y Cuando yo empecé a trabajar, yo quedé como director de recursos humanos en que yo no despedía porque yo no contrataba es decir claro. como yo no cerraba el contrato por lo tanto que muchos muchas, muchos departamentos de recursos humanos tienen la eh, increíble tarea de hacer los despidos y revisando el proceso yo decía hay una regla de los especialistas en recursos humanos que es eh, lo que no te mata, te hace fuerte. Y eh, esto no es personal. ¿Ok? Esa es. Claro. Esto no entonces, es personal, entonces no esto creo. no es personal. Pero resulta que son tus compañeros de trabajo, la gente con la que está todos los días. Eh. Pues a mí me tocó, porque yo descubrí en la empresa, que la gente despedía mintiendo. Eh... Clásico. Uh, Claudio, en este momento no, este, estamos en una situación límite. Este, tenemos que prescindir de tu puesto de trabajo y demás. Aquí estaba sentado tu sucesor. ¿Ok? Tú sabías que te iba a sustituir, pero yo te estoy diciendo, con mi ahorcada, este, que esto se divide. ¿Qué? Por eso. Y en mi, yo entrenaba a, a la gente a que, efectivamente, cada estudio porque no había sí. dos personas iguales. No, y la otra cuestión era, efectivamente, aunque te puedas hacer muchos escenarios, siempre ten como la opción de cualquier cosa puede ocurrir, actúa según. Es decir, ponle un poco de sensatez. Cuando digo ponle un poco de sensatez es, mientras, porque qué es lo que se observa cuando la gente, entre comillas, por ejemplo, la entreno para hacer venta o la entreno para presentarte productos y demás. Que memoriza el discurso sin, sin tener el sentido de las palabras. Porque cuando conversamos, estamos en es un objetivo, este, es aquello que, por ejemplo, esto es lo mínimo que tengo que lograr, etc. Pero en gestión de personas, siempre esa persona cuando se levanta, sigue siendo tu compañero, sí, sigue sí. siendo tu conocido, sigue siendo, aunque inclusive ya no esté contigo, hay una relación. Yo decía, yo lo único que no puedo, no voy a no, no toleraría, ¿no? terminaría yo en el, en el, en el banquito del psiquiatra, es si yo supiera que he hecho daño a tu cosa. Bueno, ok, Frena, es que eso tiene que ver con lo que yo anticipé sobre los valores y sobre la imagen. Es decir, eh, ¿quién vas a ser vos en esa conversación de despido? ¿Se entiende? Porque los valores que vos escojas para conversar con esa persona no los vas a transgredir. Oh. Entonces, es, eh, cuando yo tengo que entender que en cualquier diseño de conversación el, el, el ADN son mis valores. entonces oh. Por eso yo a veces no le voy a decir determinadas cosas porque iría en contra de mis valores. Esa es la razón, por ejemplo, por la que en culturas orientales, cuando en una se va a la reunión y el jefe comunica la decisión, la decisión no se discute Porque ese no es ese, el contexto. Claro, y, y ahí viene... De acuerdo porque, a su valor. Claro, porque ahí viene algo que tiene que ver, es, sobre todo en el mundo organizacional, es que cada tipo de cultura organizacional ¿sí? permite o no determinado tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque la cultura ¿sí? te dice hasta dónde vos podés. ¿Qué se puede qué no se puede? No es lo mismo trabajar en una universidad que trabajar en una estación de servicio. No es una mejor que la otra, son diferentes. De la manera que se puede conversar en una estación de servicio, no se puede conversar en una universidad. ¿Se ve? Porque cultura, aunque yo sea la misma persona, a mí me pasó una vez en una textil que mientras yo estaba haciendo una capacitación, claro, me siempre, claro, me lo podés decir, doctor, ¿no puedes decir más sencillo? Claro, yo le no estaba hablando a personas de... no era económicamente el problema porque ellos creo que me superaban ampliamente por varios millones, pero sí, sí, sí, sí, sí bolivianos con empresas textiles en Argentina, así las sacaban. Así yo creería, mil Cuando me pagaban, hacían así, me venían con todo el cash. Dijeron <risa> <risa> que hacían una conferencia y no, a través de la pero sacaban así literal. Pero claro, y eran personas muy nobles, muy trabajadoras, muy le ponían toda la... Y respetuosos entre ellos, respetuosos conmigo, pero claro, de acá, intelectualmente, eran niveles diferentes. Por lo tanto, la conversación, y yo daba también clases en la Universidad Católica. Entonces, claro, yo venía de darle en la Católica, pasaba a la empresa, y eran dos mundos que, claro, no podíamos conversar igual. ¿Y quién me lo hizo notar? Ellos. Doctora, que debería más sencillo, decía, porque no lo estoy entendiendo. Pero no era, yo no estuve diciendo nada, pero eran quizás algunas palabras, yo por ahí mando alguna en otro idioma, alguna en latín, cualquier cosa, que yo sí, lo hago naturalmente. Y en algunos contextos no hay molestia, pero en otros sí. Ya a mí me sirvió para aprender. Ahora, frente a esto, es siempre el, el ADN, lo que va por dentro de nuestra columna vertebral, son nuestros valores. Entonces, sea cual fuere la conversación que tengas que tener, la pregunta siempre es con qué valor, de qué valor voy a, a agarrarme y qué quiero que se vea de mí, porque en definitiva sos vos quien está dando la cara frente a esa situación. Y en algunas empresas se puede conversar más linealmente, más direccionalmente y en otras, sí. Eh, hoy fíjense ustedes, eh, yo tengo una hija de 29 años y exitosa profesionalmente, etcétera, etcétera. Y me dice, eh, mientras venía me dice, ma, eh, me ofrecieron, ella trabaja en una multinacional, es arquitecta, trabaja en una multinacional, le va muy bien. Y claro, lo que hacen las multinacionales es buscar a los, ¿no? Como de alguna manera elegir a las personas que ya tienen éxito en las competencias, etcétera. etcétera. Yo me decía, no, porque, y se está porque casan, yo me dice mamá, me llamaron, yo les dije, mira, me voy a casar, me voy a África, me voy tres meses, de... así que yo de acá hasta, no sé, hasta abril, no, no, abril, mayo, junio, no voy a hacer ningún cambio. Te esperamos. Y ella le puso en cantidad de condiciones. Yo me ponía a pensar, en mi generación, a mí me decían, Claudia, tenés que empezar a trabajar mañana. Y yo estaba media hora antes, llegaba media hora antes, y estaba feliz, y ahora les ponen ellos las condiciones, que me parece raro, pero son tipos de conversaciones que dependen de los estratos, podríamos decir, en la generación. Las generaciones actuales tienen conversaciones diferentes que las generaciones que, de mi generación. Entonces, la combinación, que nosotros también tenemos que tener presente para eh, generar buenas conversaciones es, uno, ¿qué tipo de cultura tiene esta empresa? Hay culturas que tienen que ver, por ejemplo, con el poder de acá se comunica de arriba para abajo, versus de acá se comunica todo transversal. es un tipo de cultura, son dos tipos de conversaciones diferentes. De un liderazgo unidireccional a un liderazgo compartido. ¿sí? Hay culturas en las que, eh, por ejemplo... Eh, bueno, hoy en día habría que agregar algo más porque el estudio dice, hay cultura machista y cultura feminista. Hay empresas machistas y hay empresas feministas. Todavía siguen existiendo. Lo que pasa es que ahora están las que integran. Vieron que ahora está todo este tema de... La, los otros días estuve en, en, en la universidad, en Salamanca y en la biblioteca de Salamanca es toda la exposición de la diversidad. Entonces, imagínense, eh, eso es parte de la conversación de las culturas hoy en día. Diez años atrás no existía. Entonces, yo también tengo que integrar qué tipo de conversaciones voy a tener como líder cuando converse sobre la diversidad, eh, ¿cómo es que se llama esto? Como cuando incluimos la inclusión. La inclusión y no. la diversidad. Gracias, porque eso ahora es esencial y ahora todos lo tenemos que tener, si no a la fuerza, cualquier talento. No tengo, o sea, lo que digo es cómo nos va cambiando todo. Y esto habla de las necesidades de incorporar habilidades comunicacionales, pero también emocionales. Yo pienso, yo pienso que también eso pasa por conocer a quién, quién es tu interlocutor. Para una comunicación es de dos, no es de uno. ya uno se prepare, tenga un propósito, tenga valores y tal... Si no conoces a ese interlocutor, hay barreras, porque está la capacidad de escucha que tiene ese interlocutor, los prejuicios que tiene, los propios valores del interlocutor. Entonces, tiene que haber una armonía entre esas dos partes para que la conversación o la comunicación sea efectiva. Por eso, mi imagen, la verdad es que yo dije hoy, mi imagen más la imagen que tengo del otro. Es eso. ¿sí? Entonces, yo no hablo solo desde lo que a mí me importa, sino que le hablo a una persona que también tiene sus propios intereses. Sí, sí, y ahí en eso es esto de la, vi la vida que existe en una conversación. No hay nada más vivo que una conversación. Por eso muchas veces cuando hablamos de organizaciones lo que decimos es las organizaciones ¿sí? son organismos vivos que conversan para alcanzar un fin. En muchos casos va a ser económico, en un 99% de los casos, en otros irán a ONG, etcétera, etcétera. Pero siempre son organismos vivos. ¿Y cuál es la manera que tenemos para hacer que la empresa avance? Conversando. Si yo me quedo sola en mi casa conversando con misma, no va a pasar nada. Tengo que salir y conversar, bueno, que yo, te propongo, qué te parece, si sí, hacemos, llamalo, escribime, decir, ¿se entiende?, nos reunimos. Todo acontece en una hermosa conversación. Entonces, las conversaciones o nos acercan a nuestros objetivos, o si no las tenemos, nos distancian. Y hay algo que también me gustaría que les quede como aprendizaje para cualquier problema que a veces tenemos o creemos tener, y es que cuando empezamos a pensar mucho sobre el problema que tenemos acá, que hay en esta relación la pregunta interna que debemos hacernos es, ¿cuál es la conversación pendiente que estamos teniendo? Porque lo que nos distancia es casi siempre una conversación. Cuando por algo yo no me acerco a ella, quizá lo que nos pasó fue que no conversamos sobre algo que nos importa. Entonces, yo digo, ¿cuál es la conversación pendiente que tengo con mi compañero de trabajo? Entonces, si puedo identificar cuál es esa, incluso a veces con los hijos, con los padres, con las parejas, hay cosas de las cuales no hablamos y quedan ahí. ¿sí? Piensen en, yo siempre digo, piensen en la conversación como si fuera un caño, por decirlo de alguna manera, ¿no? se entiende el caño, ¿no? Un caño. YouTube, donde permanentemente pasan cosas de un lado y del otro. Pero hay, hay un momento en el que decimos, de esto no se habla. Porque ya sé que hablar de esto es inútil. ¿Para qué le voy a pedir aumento de sueldo si ya sé que no me lo van a dar? ¿Para qué voy a hablar de que estoy molesta con la decisión, si total la decisión ya se tomó, y etcétera, etcétera. Entonces, el punto es que esto que se llama atascamiento conversacional, atascamiento conversacional, se resuelve, con todo esto que estuvimos trabajando, con un diseño de conversación. Y para diseñar tengo que entender cuál es el valor sobre el cual no queremos hablar, cuál es el valor con el cual yo sí hablaría, quién quiero ser en esa conversación, quién es ese otro para mí en la conversación, qué le quiero decir y por qué, y puedo, cuando me entreno, incluir el mundo emocional. ¿Por qué? Porque esto no es más ni menos que el mundo emocional en un franquito. Porque muchas veces no hablo por miedo, no hablo por vergüenza. ¿Sí o no? El miedo y la vergüenza son emociones que las tenemos todos. No es que, porque ya sos grande, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Lo tenemos todo, lo tenemos todo, todo y tampoco lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es identificar qué dice de nosotros ese miedo. Cuando digo qué dice de nosotros ese miedo, es, Y si yo hablara, ¿qué creo que se destaparía? Es como la, la caja de Pandora, ¿no? ¿Qué se destaparía acá? ¿Van viendo cómo funciona esto? Esto es una cuestión como... Es, es un tetris maravilloso. Si yo me animo a encontrar, a, a, a identificar de qué no estoy hablando, automáticamente digo... ¿Qué interno o, o pregunto o, o, con alguien que sepa del tema pero yo, ¿a ¿qué temo? y la herramienta más básica para enfrentar un miedo es la preparación todo miedo se combate con preparación si yo tengo miedo a hablar en público me preparo para hablar en público me preparo si yo tengo miedo a actuar, me preparo. La preparación es la clave en la vida. Nadie nace sabiendo nada, pero si vos te preparás, si te entrenás, les puedo asegurar que vamos a llegar al objetivo de saber conversar aún en los contextos más complejos. Yo me acuerdo hace mucho, estaba en un congreso de, de la International Coaching Federation eh, en Washington. Y yo estaba en desacuerdo con un par de cosas, y nadie de todos los latinoamericanos, todos nos quejábamos internamente en la mesa chica. Todos los latinoamericanos nos quejaban porque los yanquis nos sacaban la plata, pero así. Y nos daban una monedita. Yo tenía toda una argumentación, porque si hay algo que hay que tener en esto es saber argumentar. sí Que no es. Querer tener la razón, es encontrar las afirmaciones necesarias para mostrarle al otro hechos, evidencias. Y mostrárselas en parte Y me acuerdo que después de... Yo no había o sea, negociado. Somos todos coaches, somos todos líderes, somos presidentes. Todos los que presidentes miren, presidente, o somos sea, no, Todas personas con mucho, mucho poder de decisión. O sea, entienden que o sea, el poder de decisión es enorme. Y no nos podíamos animar a tener una conversación. Yo a mi cabeza no entraba, por lo tanto me levanté, como de costumbre. De, como buena latina, porque bueno, también es esto, ¿no? Los latinos somos así como... No dejamos. Es, es, la, es también un poco la tendencia. Entonces, hice mi exposición. Había argumentado. Eh, los yanquis no me dieron mucha bolilla en ese momento. Pero pasaron tres años, y todo aquello que se había presentado en ese, en ese congreso, Después, cambió la historia del coaching. Las relaciones de liderazgo, lo que se pagaba. Lo, o sea, entonces yo digo, valió. Me preparé, lo hice, esperé. Porque si hay algo también en el liderazgo y en las conversaciones es, gente, las cosas no ocurren de manera maravillosa. tengo ¿Sí? una frase que, que digo, yo hice un pacto con Jesús y le dije, Jesús, yo hago coaching, vos haces ¿Por qué? Porque la gente quiere que yo le haga milagros, yo no hago milagros. Tengo que tener una conversación, bueno, hay que diseñar, hay que pensar, hay que, hay que darle un par de encuentros, hay que desandar, desatar nudos, porque si te fuera tan fácil, no me necesitas como coach. Van bien, entonces, a esto lo que decimos es el tiempo. Un árbol, para que dé sus frutos, necesita un hasta acá. Chequeamos horario porque yo no miré. Bien, preguntas. ¿Qué conversación pendiente tienen? Vamos, vamos a decir los ayudo, no les voy a cobrar nada. Vamos. Miren que yo cobro bastante. ¿eh? Ahora les dejo mis datos porque si sí necesitan. Bien, ¿tu nombre? Ana. Ana. Encantada, Ana. Encantada. Me encanta porque, bueno, precisamente estos días, este, como ya estamos con los proyectos final más de máster, eh, he estado ahí viendo cómo, cómo hago, cómo tambaleo, yo soy de Costa Rica y allá tengo trabajo. Y entonces, bueno, empezar ese, a trabajar ese día, cómo hago, O sea, tengo que hablar en el país, a ver posibilidades de trabajo, de otra posición, yo soy auxiliar de vendería, pero soy psicóloga. Y soy, bueno, ahora ya de. ¿Pero que quiero entender? Vos vivís en Costa Rica, ahora estás haciendo este máster, vas a volver a Costa Rica y querés un nuevo puesto dentro de la misma empresa, ¿es eso? ¿Y Bueno, trabajas en el gobierno, pero el pedido sería en el ámbito del gobierno. Sí, vivimos gobierno. Ok, entonces de todo este tiempo, yo tengo 8 meses de estar acá, entonces he estado este, con ese miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este, cuando estaba tanto, al principio era no, no, no, no, este, no creo que me dan las posibilidades. Voy a, a, a empezar a buscar acá. Es súper es, es difícil, ¿verdad? Eh, bueno, entonces uno empieza a. ¡Frena! ¡Frena! Ya, ya está, está poniendo ya está negativo. Está poniendo no, negativo. No, no, no, listen to me, please. Frena. Y esto va para todos. Cuando se escuchen decir, esto es difícil, lo tachan y reemplazan la palabra difícil por la palabra desafío. Prueben decirse, esto es difícil para mí. Y digan, esto es un desafío para mí. Chequen, chequenlo, díganselo. Piensen en algo que creen que es difícil. y Díganselo, a ver qué se viene a decirlo. Vamos, vamos, vamos, vamos. En este momento creo que es difícil conseguirlo, ¿no? pero más bien es un desafío para mí, encontrar eh, la oportunidad correcta. Yo creo que sería la forma porque de la reemplazar. Fíjense la vuelta, de migración mi Yo dije que era simple. Reemplazar la palabra difícil por la palabra desafío. Otra vez, vamos. Es difícil conseguir trabajo. Es un desafío conseguir. Poner los pies del chico porque así no va a conseguir nada. Vamos. ¿Sinoco? Bueno, pues con barro. Vamos, otra vez. Bien. Es un desafío conseguir trabajo. Para mí, a mirar para adentro, mí, para mí respirar, mirar para adentro y, y conectarte con esto. Para mí, en este momento, es un desafío. Para mí, en este momento, es un desafío. Bien. Y fíjate la diferencia: en, es difícil para mí conseguir trabajo. Vivirlo, vivirlo internamente. Es difícil, incluso lo digo sin sonreír. Es difícil conseguir trabajo. Ok. ¿Cuál crees que te va a ayudar más a conseguir tu objetivo? El okay. Ahora sí. ¿Se entendió, no? El ejercicio. Y esto para todas las cosas. Grave, O sea, si estos son detalles que nos ayudan a ver qué difícil que es hablar con es un desafío tener esta conversación. Entonces, no me lo que me quedar. estás diciendo es que cada uno se fabrica en la cárcel y se abre la puerta, se mete el hecho cierre y te <risa> bueno te la quedas y te gusta más estar y no es como Es que, eh, es, es, lo, que pasa, lo que pasa es que no, no, el problema es que no te gusta. Claro, el claro. problema no es, que, es, que es que es difícil para mí, pobrecito. Y ahora, imagínate, no, no. Ana, Ana, Ana, pobre, pobre. entonces, claro que es difícil, imagínate en Costa Rica en este momento y miércoles, porque así no se pide un ascenso. O sea, tengo que encontrar internamente cuál es la fortaleza emocional que me va a llevar a hablar y a tener la conversación que quiero tener que quiero tener y además que pueda tener porque ahí es donde quizá en este acto reflexivo no tuviste la primera parte pero el acto reflexivo el diseño de lo que quiero conseguir me va a llevar un tiempo pero una vez que tengo claridad es como las mujeres cuando elegimos ropa no si vos entras a una tienda y no sabes qué te vas a comprar no te compras nada te compras cualquier cosa que tú no sabes ni para qué te la compras sí, o no? sí. Okay. Eh, eh. A los hombres no pasa. Bueno, porque yo no puedo hablar como hombre, mi amor. yo me compro para mí, <risa> <risa> para mi hija y ¿Cómo dominas los nervios? Por ejemplo, yo Respirando. para mí es un desafío hablar en público. Si me vienes este, o sea, en mi interior estoy temblando, o sea, me da, me da, me da pánico ponerme aquí y hablar, o sea, como que desaparezco del miedo. Pero seguro, no, no, te aseguro no, que no desaparece porque se te ve. <risa> <risa> pero no, es que no logro, no logro, no logro, no logro dominar esos nervios. Bueno, miembros. pero esto, esto, existe lo que se llama la inteligencia somática, que está, como todo en la vida, chicos, es preparación. Haga, estoy en coaching aquí, no presentarás. <risa> Les hacemos un, un, un número la especial. Factura, porque... eh. No, no, no, no, la factura bueno. Y le pasa tus botas. Bueno, a ver, eh, cuando los nervios, lo que trae.. ¿cómo? Flor, ah, como dije. Lo que trae Flor es muy legítimo. Y es, ¿qué hago con mis nervios? ¿Qué hago con mis nervios? Y lo primero, y no es lo único, pero sí lo primero, es que necesito trabajar la respiración. Antes de hablar, antes de salir al huevo los nervios pueden ser normales. Pero lo que te oxigena la respiración, técnicas de respiración, aprender técnicas de respiración, de verdad te lo digo porque además de coach, o sea, soy coach en tu coach, o sea, trabajo esto con todas las personas que, lo mismo que vos me decís, lo decís, miles de personas, entonces es... Aprender a respirar y hacer que tu cuerpo sea la autopista para el aprendizaje. No tu cabeza, no la mente, el cuerpo. Y la herramienta, la primera, es la respiración. Aprender a respirar hasta que quizá algunos nos lleve más tiempo que a otros. Pero si estoy nerviosa, lo que me saca de los nervios siempre es la respiración. No es la cabeza, no es pensar en el pajarito, no, es... Y cuanto vos lográs oxigenar y aprendés, y lo incorporás, lo haces parte de tu cuerpo, te vas a dar cuenta que la, la, es que empezás a ya no ya te van desapareciendo los nervios porque los nervios se construyen acá en la cabecita, y te gana una batalla, van, ¿no? Entonces vos podés técnicamente combatir tus nervios aprendiendo a respirar. Hay muchas muchas disciplinas que se ocupan de la respiración. No necesariamente se tienen que ir al yoga. Hay cosas más cortitas, ejercicios de mindfulness. O sea, por ahí un curso chiquito de mindfulness, ejercicios sencillos. Las Totalmente. Pero es que tienes que ir por ese lado. Y se entrenan en, en muy poco tiempo. En poco tiempo y aplicadas son segundos. Es un. son fracciones a los segundos. Cuando lo haces, es, es, respiras y. Y, se, y te digo, pero. ¿A qué gritar Conscientemente. ¿no? Florcita, yo te <risa> voy a decir una cosa: que ese cuerpazo que tenés, puesto en público, puedes hacer estragos puedes hacer estragos porque, porque hay hay que también eh, tener conciencia de que desde, con mi corporalidad transmito un mensaje entonces es que qué, qué dice de mí no somos o sea yo digo no tenemos un cuerpo somos un cuerpo entonces en esa conversación a la que nosotros vayamos como cuando señales es qué cuerpo voy a tener qué cuerpo voy a necesitar tener? bueno eso es ¿Sí? ¿Cómo estamos con el horario? Me gustaría saber si... ¡Ay, no te terminé de responder antes! Nos queda. Pero me escribes. <risa> Son 200 euros la sesión. <risa> eh, sí. el 2026 nos quedan... El cierre. El cierre. Bueno, eh, me gustaría, parecer escucharnos a ustedes eh, qué se llevan del encuentro de hoy. Así que, arrancamos. Ah, okay. eh, ¿Qué me llevo? Bueno, porque iba hablando muchas cosas, mi cabeza iba maquinando y iba pensando en circunstancias a las cuales yo puedo aplicar lo que usted está diciendo. ¿Qué? Fenomenal. Okay. Entonces, okay. Bien, fenomenal. Aplicabilidad. Uh -huh. ¿Que son Colombia? Sí. Uh -huh. no, me llevo a la paranquilla. Uh -huh. ah, okay. Me llevó de que eh, en las organizaciones... Se trabaja con personas y hay que ser empáticos al momento de comunicar, de conversar, eh, de saber eh, qué es lo que voy a decir y para qué le voy a decir. Es el, el mensaje, ¿no? Sí. Y, y bueno, lo último que, que acabas de decirle a Flor, que me gustó mucho, que hay que saber controlar los miedos para poder hablar en público. Sí, Jef, y, y más que con, es, es eh, miren, hay, hay una yo utilizo una imagen que es eh, cualquier emoción que me aparece, por ejemplo el miedo cuando eh, les muestro la, lo que yo hago dentro del entrenamiento y es el miedo aparece como cualquier otra emoción y puede ser que me domine a mí y que esté dentro de mí, y siento que el miedo está dentro de mí, vieron esto que le tiembla y está. entonces además de respirar Primero respiro, me preparo, respiro, inspiro, exhalo, todo esto, cortito, no hace falta, o sea, la relajación es más profunda, pero después agarro y me imagino que el miedo está, en vez de adentro está acá y le doy la mano, como si fuera un niño. Entonces, si este fuera el miedo, le doy la mano y entonces no actúo desde el miedo, actúo con el miedo. Y este miedo tiene mucha información súper importante sobre mí, porque dice cuáles son mis grandes preocupaciones. Si no hubiera preocupaciones no habría miedo. Entonces lo miro a mi miedo, le doy la mano y le pregunto. O sea, y de hecho, lo veo y lo puedo puedo hasta conversar. ¿Qué me querés decir? Obviamente que esto es un ejercicio, no es para que lo hagan así delante de gente y todo eso. No va a decir que es algo pero, pero me siguen, ¿no? Pero, No, porque a veces uno... no... es que lo saqué de acá y lo puse acá. Porque la cosa es que no es desde el miedo, es con el miedo. Porque el miedo lo miro. Y, y me lo puedo visualizar. O sea, Saben que todo, todo el entrenamiento es tan, a veces son cosas tan simples la gente se da vuelta con tanta cosa y la vida es más sencilla en muchos casos. Y a veces ¿cómo hago para conversar? que si le te tenés miedo, se con aquí, miralo, miralo de frente, preguntar ¿qué tiene sobre mí? ¿Qué información tiene sobre mí? Sí, a veces los padres tenemos miedo que a los hijos les pase algo claro, porque es normal. Pero digo, además, ¿podría ser algo? De verdad, Lo ¿no? no que es la vida de ellos, ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y también es la confianza en que el universo te va moldeando si vos sos responsable de toda tu propia transformación. Las cosas no ocurren por milagros, ocurren porque diseñar, nos ocupamos de prepararnos para las circunstancias. Una sola cosa y ahí seguimos. Me estoy acordando de algo. Hace en el año 2006, me acuerdo que yo se me ocurrió ofrecer coaching en la Universidad Católica. cuando Imagínense que tantos años atrás el coaching llegaba. ¿no? ¿Quién hablaba del coaching? ¿No? personas? Y entonces yo llegué y pasé una entrevista en la Católica bastante compleja. Yo soy egresada de la Católica y. Y el doctor en filosofía y letras que me, que me estaba haciendo preguntas, me las hacía complicadas en generación, pero me preguntaba, ¿qué tiene que ver esto con o sociología, con antropología filosófica? Me hacía, me preguntaba de los filósofos. Y yo, con gran esfuerzo, en un momento, me vino el Espíritu Santo, y lo frené y le dije, doctor, usted sabe griego, ¿no? Salía, salía griego. En la UCA todos sabemos griego. Y yo digo, ¿usted sabe griego, no? Entonces déjeme que se lo explico en griego, así estamos de igual igual sí, Genial. Agarré un lápiz, empecé a escribir y le expliqué en griego todo lo que era el coaching. Un ¿Vale? tipo me dice, nunca nadie me explicó coaching como usted, como lo que usted me está. Para mí es revelador lo que me dice. Yo, si lo quiero repetir, no sé, creo que lo me sabe. <risa> está adentro. Automáticamente me dijo, está adentro. No lo consultó con nadie. Yo estaba con dos colegas que no entendían lo que estaba pasando. Cuando salimos, estaban ellos con ellos y me, me dicen, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Al, al otro día, llamo a otra colega y le digo, Alicia, eh, necesito un coach para que me acompañe en la Católica porque uno de los que estaba no podía formar universitaria, entonces no te permiten trabajar y le digo, necesito que vengas a la, ayudarme con coaching en la Católica. ¿Qué, qué, qué? Me dice, ¿quién te dejó entrar? Y le digo, Roberto Aras. Entonces, yo fui adjunta de Roberto Aras durante 12 años y el día que me recibí de coach le ofrecí y me dijo que no. Ah, ¿le ves que yo sí <risa> Eso se llama y aprendí, les cuento esta anécdota, porque aprendí que eso es estar preparado. Si alguien alguna vez me dice, ¿para qué te sirve estudiar 5 años griego? Esa no es. es una buena razón. <risa> Para eso me sirvió. ¿Se entiende? Es decir, que me sirvió para muchas cosas, pero ahí fue como en el... Y, y me salió. Entonces, es estar preparado. Cuando vos te preparás, nunca se sabe cuándo vas a necesitarlo, pero estate preparado. Eso es lo más importante en la vida. Cortito un checkout y que si no, ¿y aquí cómo te vas? Bueno, ¿Cuál es tu desafío? El desafío es ser <risa> es, no, no, claro. ¡Esa! Esa es la conexión Yo mi cambio de historia. Muy buena, ¿eh? Muy buena, me gustó. Bien. Yo también voy a prepararme para con mis conversaciones antes de tenerlas. ¿no? De repente, no defino un objetivo claro de dónde quiero llegar. ¿Por qué estaba aquí? Ya está. Pregunta? Suficiente. Mucho que vivir para decir, algo Preparar las quiere? conversaciones. ¿Quién quiero ser en la conversación? ¿Quién quiero ser en la conversación? Así, yo sé así. Vamos. ¿Quién quiero tenerlo? Ok, fenomenal. Atreverme a expresar. Eso, me gustó. En pelirroja, me hace como que te atreves otra vez. Dale. Para mí, es dinero, para placer de y también la competencia, para... Excelente, muchísimas gracias. Valores. Valores. Valores. Por aquí. <risa> Excelente. Paolo, te dejo otra vez la oportunidad. Voy a organizar un curso de entrenamiento de Scrum. De muy bueno, acá. Años, ya tenemos una que se va a notar. Bien, muy bien. mi aula. Eso, diseñar mi conversación. Excelente, por aquí eh, aprenderá a quién quiero hacer ser la cada conversación. ¿Quién quiero ser en cada conversación? Aprender a controlar mis nervios. Muy bien, gestionar, muy bien, tener claro el objetivo de la conversación. Claro lo objetivo. Bueno, gente, yo me voy súper feliz y agradecida a todos ustedes, espero que haya sido productiva. Y esto recién empieza. Pueden, eh, a través de Paolo pueden agendar mi teléfono, mi contacto, y si necesitan, ¿eh? si pueden. haber ¿Eh? alguna, ¿Eh? alguna otra sesión? No, en este de viaje no, pero el año que viene es mi de que <risa> <risa> Muchas gracias. Muchas gracias.